Jaime Bailey, el polémico periodista, escritor y productor de televisión peruano radicado en Estados Unidos, se ha convertido en la nueva arma de combate que usan los grupos del expresidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina para atacarse unos a otros en lucha por la candidatura presidencial del oficialismo del Partido de la Liberación Dominicana. Las opiniones diversas no se han hecho esperar y es que tras las acusaciones del periodista Bailey, al decir que tiene pruebas de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de que políticos venezolanos estarían financiando la campaña de Leonel Fernández, entre otras afirmaciones, el ambiente político se encuentra como avispero. Leonelistas en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionados este miércoles, manifestaron. Realmente es una... Una acusación eh, irresponsable dirigida, claro está, a menoscabar la imagen de un presidente que trasciende la República Dominicana. Todo el mundo reconoce que el presidente Leonel Fernández es un académico, una persona honrada, una persona que creó todo lo que es la ética eh, en el plano, un manual de ética en ese sentido. De manera que. La República Dominicana no se va a confundir con eso. Y como yo digo, mientras más atacan a Leonel Fernández desde el flanco de la moral, más eleva Leonel Fernández. De manera que es lo que idearon eso, como las otras, cuando Quirino, también irán al basurero. El equipo de prensa del expresidente Leonel Fernández y aspirante a la candidatura presidencial del oficialista partido PLD atribuyó a grupos enquistados en el poder las denuncias que hizo el periodista. Esto no es más que un plan, un montaje de organismos oscuros de la República Dominicana, eh, amparado en sectores internacionales que con personeros pagos como este, vienen a tratar de denigrarle a dañar la honra de un hombre que los dominicanos conocemos que ha sido un estandarte de moralidad y de, buena, y de buen vivir en la República Dominicana. Por eso nosotros esperábamos de que este plan de acción denigrante contra Leonel Fernández iban a llegar y ya se había dicho que tal y como aconteció hace unos meses con otro personero de la vida oscura de la República Dominicana, hoy viene Bailey y se destapa con este infundio, con esta mentira, con estos epítetos en contra de un hombre que según los dominicanos sabemos es un ejemplo de moralidad, de honradez y de buen vivir en la República Dominicana como lo es Lionel Fernández. En los últimos meses Bailey también se ha referido con insultos y ataques contra el presidente Danilo Medina, también al expresidente Fernández, los cuales ha calificado de izquierdistas y aliados de los gobiernos izquierdistas de América Latina, sobre todo del gobierno de Venezuela. Bien, lo que yo he visto de ese ciudadano no ha sido una eh, actitud básicamente en contra de Leonel Fernández, ha sido una actitud básicamente en contra del país. Solo que sectores interesados han querido ver una Solicitud, una actitud, una denuncia en contra de Leonel Fernández. Por la denuncia abarca República Dominicana, abarca al presidente Danilo Medina, abarca a Leonel Fernández. Significa que lo que nosotros tenemos que a un ciudadano desacreditado, ¿verdad? Ponerle asunto, ponerle atención a un ciudadano desacreditado, que quién sabe qué sector oscuro, posiblemente externo a los intereses de la República Dominicana, esté intentando quebrantar o crearle una situación al turismo nuestro. Entonces, eh, es para no poner la atención. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.